En gestión cultural tenemos que estar muy claros en que se requiere una gran disciplina para plantear un proyecto que nos permita eh, jugar con la serie de conocimientos que tenemos y adquirir muchos otros en contacto con la práctica. Generalmente podemos advertir que un gestor cultural en formación tiene una idea muy amplia, muy ambigua, muy, muy laxa de lo que es la cultura y no tiene tampoco muy clara cuál es eh, la dimensión de una intervención cultural. Ahora pretendemos entender eh, por cultura todo y eso verdaderamente va siendo eh, un ámbito totalmente indisciplinado en donde ya podemos este, abrir una cartera de absurdos que no nos van a llevar a planteamientos sólidos apartados de una metodología de la gestión cultural. Primero entonces este, hay que reconocer el campo disciplinar en donde estamos este, plantados Conocer sus modos y sus necesidades para abordar el diseño de, de un proyecto cultural que pretenda atender un problema o resolver una eh, serie de conflictos culturales en, en un contexto sea barrial, sea comunitario, sea regional, sea escolar. Y tener herramientas y acervos de información para poder diseñar en todo este escenario tan complejo y, de, y sensible de la cultura, ¿cuáles dimensiones tiene y qué importancia tiene la elección de un objeto de estudio para diseñar un proyecto cultural? Es frecuente eh, estar en contacto con iniciativas que van diseñando proyectos en torno a situaciones eh, de cualquier ámbito. Es decir, el asunto eh, de la cultura se ha este, ganado espacios en, en los ámbitos de la seguridad, de la salud, de la educación. En, en, en, tiene un juego muy grande eh, eh, la dinámica cultural. Sin embargo, Vuelvo a la cuestión, como gestores culturales hay que tener muy claro los alcances y los límites, los cruces, los intercambios disciplinares que tenemos con otras eh, áreas del conocimiento y poder entonces eh, estructurar la dimensión en donde va a estar en, eh, anclada la, la acción del gestor cultural. No podemos estar eh, lanzando iniciativas ya eh, tan específicas como un taller sobre la historia del arte para resolver las necesidades culturales de una población. ¿Quién nos pidió o determinó este, la necesidad de un taller para resolver la identidad cultural de una comunidad? Ese tipo de planteamientos no, no tienen ninguna este, congruencia, ninguna eh, ni, no, no provienen de, de, de un diseño de me, metodológico que plantee una situación así. Planteamientos, eh, por ejemplo, eh, respecto a promover la cultura de respeto a, a, a los perros y a sus derechos psicológicos y todo esto, pensando en que debe haber bibliotecas específicas con textos para todo esto, me parece que pierden la oportunidad de ver la dimensión más amplia de lo que puede ser un ejercicio responsable, no solo con los perros, sino con la... Eh, eh, con la en general, este, las otras especies animales, ¿no? eh, eh, me parece que cuando un, un chico que está estudiando gestión cultural empieza a hacer objetos tan específicos, puede perder la, la perspectiva de lo que es un ejercicio disciplinar que tiene unos planteamientos más amplios, más complejos y que pretende hacer un, un impacto y un incidir en la vida social de una manera más, más grande, ¿no? más responsable. Ahora, también podemos ver eh, experiencias de, de diseños de proyectos o de planteamientos tan generales, tan inabordables, eh, que se van perdiendo en una dimensión en donde no es posible detener un objeto que nos permita decir que... Eh, eh, los índices de lectura en México son porque no se lee y, y seguir sosteniendo afirmaciones sin datos, seguir siendo eh, muy, muy laxos en, en, en, el, en la investigación y en estar sosteniendo ideas personales que, que no se enfrentan a la crítica que no se enfrentan a la disciplina de una metodología que, que nos aporta la consistencia de hacer o no hacer una propuesta. Hay instituciones culturales que son verdaderamente emblemáticas y cuando promueven, eh, son promotoras de un proyecto cultural, es, eh, generalmente uno los ve, eh, digamos, con, con la confianza y el respaldo que una institución les da. Sin embargo, eh, es, es necesario también que, que estas propuestas de las grandes instituciones culturales en México, por ejemplo, la UNAM, hace un planteamiento y, y si no somos capaces de... de tener una mirada crítica hacia ellos, validando solo que vienen respaldados. Por ejemplo, me quiero referir al caso de una eh, propuesta que hizo el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM para hacer un trabajo de promoción de la lectura. Entonces, viene un proyecto de esta envergadura por, eh, patrocinado y respaldado por un instituto de, de tal naturaleza y por la UNAM, y entonces uno, de manera crítica, puede pensar que aquello es válido. Sin embargo, la mirada de un gestor cultural debe este, tener el cristal de la crítica y valorar este, eh, la pertinencia de aquello. Ellos lanzaron la promoción de la lectura mediante una estrategia que llamaron eh, Perrea un libro. El trabajo de la promoción de la lectura es tan complejo y, y verdaderamente tiene eh, una especialidad muy, muy específica eh, en, el, en el asunto de, de promover una práctica que es enteramente personal y que tiene motivaciones muy diversas. En el asunto de, de querer promover la lectura no tenemos este, públicos homogéneos ni tenemos intereses Iguales. Entonces, eh, esta, esta campaña creo que se consideró con unos destinatarios pre, pre, prefigurados como comunidades juveniles eh, urbanas, un poco este, contracultura, y los investigadores diseñaron una campaña en donde ellos consideran que estos chicos que son consumidores de, de esta música de perreo, mediante esa manifestación este, de música popular, estarían siendo este, como enganchados a una práctica de lectura. ¿no? Entonces, eh, el promocional que hicieron fue la prueba de fuego para que esta misma campaña se viniera abajo con la sola circulación en, en la red de la promoción. Dos días pararon para esto, la UNAM desconoció la campaña y ya no hubo más este, explicaciones. Entonces el diseño de esa campaña planteada desde la perspectiva personal posiblemente del, del director del Instituto de, de Investigaciones Filológicas nos muestra esa, esa, ese fracaso de desconocer las necesidades de comunidades específicas o de las estrategias adecuadas para trabajar con esas comunidades. Eh, tal vez eh, no hubo una intervención de estas comunidades para poder dialogar y diseñar que, cómo les gustaría o si les gustaría o no. O primero necesitaríamos saber realmente si leen o no leen, conocer que, que leen y evidentemente mientras se está perreando no se está estableciendo un contacto intelectual con aquello y la lectura, me parece que son procesos eh, de dimensiones distintas, pero sí la experiencia de esta campaña promovida por una eh, institución cultural emblemática este, en Iberoamérica es un caso muy concreto para que, como estudiantes de gestión cultural se tenga la capacidad crítica de valorar qué están haciendo estas instituciones, qué hacen las instituciones de cultura de todos los niveles y poder entonces ser interlocutoras y, y dialogar con ellas en el sentido de que el diseño de estas estrategias integre de alguna manera su voz y su participación.